Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy el vídeo va a ser corto porque no me encuentro muy bien. Eh, quería deciros que... Que bueno, que muchas gracias por todo. Hemos superado los 13 suscriptores en YouTube. Estamos mucho más allá de TikTok. Y bueno, he pensado que a lo mejor si este vídeo pues... Le dais muchos likes y, y lo compartís bastante... Vamos a poner una cifra, vamos a poner... 5.000 likes sortearé uno de los juegos, en este caso el Mario Sunshine. Pero lo vamos a hacer sencillo. Pero hoy os quería contar, eh, hoy no va para mí, sobre todo, dale like para que me pueda ayudar. Como sabéis, eh, me estoy haciendo el tratamiento, bueno, estoy de cara de hacerme el tratamiento, ya lo tengo todo hablado, lo que pasa es que me falta el dinero. El tratamiento, pues precisamente, me ayudaría en estas cosas. Ahora me noto bajo de ánimo, no me noto con muchas ganas de moverme ni nada y estoy en cama, pero tengo la gran suerte de tener a este gran aliado. Esta perra se llama Yum. Yo la cogí, la adopté, eh, la habían pegado de pequeñita, y es lo mejor que tengo en mi vida, después de mi mujer, evidentemente. esta perra le doy todo lo que tengo, porque es un amor de perro. Sabe cómo me siento, sabe cómo me puede ayudar, y está conmigo a las buenas que a las maduras. Cuando lloro me viene, me ayuda, no hay nada como un ser animal que te quiera, te, te, te, te, te ayude, te esté contigo, eh, que te haga compañía. Estar solo, y sobre todo en este tipo de enfermedades, es muy es muy jodido. Y es lo que os decía, eh, ahora mismo lo está sacando mi mujer. Pero pero os lo digo, o sea, no hay nada más que me guste que cuando tengo energía y puedo caminar y correr, irme a correr con ella. Porque realmente se lo merece. Y ahora os voy a enseñar un truco de magia, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo es. Tengo aquí unos palitos, ¿vale? Y a ella le encantan. Y mirad, ahora vamos a hacer un corteo, si no, pues lo vamos a hacer en directo, da igual. Solo por las gracias, por los jajas Mirad. ¿Cómo te tiene que querer un perro para que esto? Sin más. La quiero muchísimo, os quiero muchísimo a vosotros, perdón por el desnudo, pero es que estoy hoy, que entre la temperatura alta y todo, es, es jodido. Y nada, gracias a Maxi, gracias a Moon, gracias a Ferranculom gracias a todos, a Adri, a todos los que estáis compartiendo los vídeos. Eh, cada vez veo más cerca que me pueda recuperar y estar bien. Eh, ya estoy lavando más los dientes, estoy teniendo una higiene mucho más profunda. Y nada chicos, que os quiero. Hagamos una cosa, ¿de acuerdo? Petemos el vídeo, por favor. Que yo vea que realmente os queréis implicar. Y cogemos y el, el Super Mario Sunshine lo sorteamos. Bueno, lo sorteamos no. El comentario con más likes en el siguiente vídeo. Si llegamos a la cifra de los 5.000 likes, lo envío a donde tenga que enviarlo, me da igual. La cuestión es que, como os dije, esa, esa colección es para vosotros. No os puedo regalar dinero, pero sí que os puedo regalar mis juegos de mi infancia. Y nada, chicos. Yo y mi perra. Yum. Yum. Os queremos decir que os queremos mucho Y que gracias mucho por el apoyo Mañana Será el mejor día de nuestras vidas ¿Sí? ¡Sí! haré